Siempre bueno comenzar, Yo en el nombre de María. Cultura, con quien venimos nosotros, con mucha cultura, nuestra raíz de cultura, para gozar, mira como afroperú. mira ya no hay tanta raíz de la raíz, cultura, hey, ahora mismo en donde van a zapatear. Señor corporal, por Dios, achiquenos la tarea. Si no la quiere achicar, si no la quiere achicar, ahí se queda, ahí se queda. Chichilla Margarito y Samuel Eto'o